desapareció el pasado 17 de mayo cuando intentaba cruzar el río Bravo junto a su mamá y su tío. Todos nicaragüenses, incluyendo a Irma, pero no se sabe hasta el momento qué pasó con su pequeña Sofía y con otro menor de seis años. Caballero Huete continúa con su búsqueda para dar con su paradero. No se sabe nada, mamá, de la niña mes. Entonces, lo único que yo hice fue tirarme de rodillas. Y en ese momento le dije al Señor que yo cambiaba mi vida por la de la niña. El tiempo que estuvo con nosotros en casa, la verdad que era una niña. Bueno, es una niña bien activa, este, muy inquieta, traviesa, a ella le encantaba este jugar bastante arriba de la cama, con almohadas, viendo televisión, y tirar las almohadas y hacer desorden. Eh, ella es de esas niñas que, que todo lo toca, todo lo bota, eh, y rayaba las paredes, en, en, incluso la casa podía estar pintada, y aunque uno le dijera que, no, que allí no era para pintar, y a ella le encantaba hacer muñequitos en las paredes. Una niña muy inquieta, pero bien feliz. La verdad que es, es la alegría de la casa. Y, y le encantaba ir a clase, esa era la alegría de ella, levantarse y ir a clase porque como en la escuela miraba a otros niños y a ella le encanta estar donde hay más niños, le encanta jugar con niños y se paraba en la puerta y me guiñaba el ojito así y era una forma de saludarnos o, o en la noche cuando ya se iba a acostar yo llegaba al cuarto de ella y, y, y ya me paraba en la puerta y solo me guiñaba el ojito. Y cuando él decidió irse del país, bueno, en mi casa vivimos, vivía yo con mis tres hijos, verdad, con él, mi esposa, eh, Sofía y, y un sobrinito mío. Y la verdad que él pues siempre quería tener su propia casa. Nosotros somos de escasos recursos, verdad, pero él decidió pues que se quería ir porque a pesar de, del trabajo que él hace, que él hacía en este país, este, no hay muchas opciones de trabajo, son trabajos mal pagados. Él todos los días, una vez que ya había llegado a los estados, este, él llamaba a Sofía todas las noches, pero después hubo un tiempo y al pasar 15 días, que era lo más que él pasaba fuera de la casa, ella se resintió, dijo que ya no quería hablar con el papá porque lo extrañaba mucho. Este, hubo una noche que, que ella se sentó en la, en la acera de la casa y era una noche que estaba bien estrellada, que la luna estaba grandota. Ella se sentó en la acera y, y lloraba y le decía a la luna que le trajera a su papá. De hecho, que yo no me despedí de ella. Ese, en el momento que ellas se fueron, a mí no me gustan las despedidas. Y aunque ella me decía que, que iba a ser por corto tiempo, en el momento de la despedida, yo no me despedí, ella, ella salió a las 10 de la mañana de la casa. Como 10 minutos antes, yo me salí de la casa y me fui para el patio. No las vi ir, no las vi cuando se fueron. Después de eso, hasta el siguiente día, tuve comunicación con ella. Este, y Después todos esos días, solo así, mensajes así cortos, pero como teníamos entendido que ellos no podían usar mucho teléfono, no instalábamos grandes conversaciones, solo mensajes cortos. Ese día del accidente yo estuve hablando con Yarixa por mensaje y yo le dije, Yarixa, le digo, este, mire que la niña duerma, le digo, duerma usted, le digo, porque a mí me da miedo ese río, le digo, y usted sabe tantas cosas que se han visto, y ella me decía, no, no se preocupe. Yo estoy bien, la niña está, está bien, dice. Y primero Dios dice que nada nos va a pasar, dice. Y esa fue la última conversación. De ahí no volví a saber nada de ninguna de las dos ellas. Ellos intentaban cruzar el río Bravo el martes pasado cerca de la medianoche. Las autoridades mexicanas encontraron cuatro cadáveres en Piedras Negras el miércoles, todos nicaragüenses, incluyendo a Ir. Los hechos fueron en la noche del 17, y desde la fundación nosotros tomamos conocimiento uh, en la noche del 23. Pues ayudamos a articular ¿no? mucho también entre la, la familia, inicialmente con Janier y las autoridades, ¿no? la Comisión de Búsqueda y Fiscalía. Ya después, digamos, empezamos a tomar comunicación también directa con los otros familiares de Sofía en Nicaragua, ¿no? que también están como muy, muy al pendiente del, del asunto y, eh, y empezamos pues a solicitar este, algunas obviamente diligencias este, pues necesarias en este caso ¿no? para la búsqueda y la, y la investigación porque parte de la gran problemática era que no había reporte oficial de intervención de autoridades en el evento o sea, finalmente todo se supo eh, por decirlo de alguna manera, a raíz de la, pues ni siquiera de la localización del cuerpo de la mamá de Sofía, sino porque los familiares empezaron a buscar a Sofía. Pero si no, ese evento tan grande que involucró a cerca de 100 personas, pues ni siquiera estaba en las notas, digamos, este, oficiales y menos en, en reportes de las autoridades. ¿no? Entonces, a partir de ahí, es cuando también este, viene un poco esa, esa falta de información y también la resistencia para proporcionar información que acudimos también al Comité eh, contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, porque ya nos parecía que el caso ya estaba como revelando una serie de datos, una serie de circunstancias que sí, eh, digamos, nos, nos daba cuenta de de un evento como bastante grande, ¿no? bastante fuerte, pero finalmente el caso nos demostró que necesita algo más. Y ese algo más también eh, debe de involucrar a los Estados Unidos y también nos hemos dado cuenta ahí que no hay canales, digamos, de colaboración eh, realmente, eh, por lo menos formales. Yo creo que desafortunadamente también el asunto nos refleja una... Digamos un patrón mucho más amplio, ¿no? Mm -hmm. Hablando de, de esos contextos, digamos, de, de intento de cruce del río por parte de personas migrantes y más aún tratándose de, de niños y niñas. Yo creo que no hay una reacción, no hay una política real ni para prevenir, evidentemente, ni para investigar. La pregunta es también hasta qué punto se encuentran involucrados en las propias redes de tráfico. ¿no? Entonces, a fin del día, cuando ocurre la desaparición o la muerte de, de, de una de esas personas a, que pasó evidentemente por una red de tráfico, ¿no? eh, eh, ¿qué reacción podemos esperar? de las propias autoridades ahora la vulnerabilidad obviamente se presenta en todos los sentidos en este caso porque la corta eh, es, es niña y es niña muy chiquita entonces lo que recalcamos mucho era eso primero que no pudo haber ido a ningún lado sola no. dos que evidentemente eh, es vulnerable a la manipulación de sus datos para poder ser trasladada utilizada eh, prácticamente por quien sea ¿no? lo que yo sí quiero y pido de todo corazón que si alguien la ha visto que no tenga miedo de decirnos de darnos una pista en donde esté sofía y si alguien la tiene que la rescató y la tiene conviviendo con ellos también solo les pido de que de que se pongan en, en el lugar de nosotros y si se puede yo pido a las autoridades que que que se puede hacer más, yo digo que siempre se puede hacer más. que Yo sufro por mi hijo porque mi hijo sufre y sufro por no saber nada de mi nieta. Y la verdad que esta es una situación que yo no se la deseo a nadie. A nadie, ningún padre se merece tener a sus hijos desaparecidos. Tener desaparecido un hijo es estar muerto en vida, es morirse día con día.